Prólogo a la primera edición. Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de un centenar de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. El propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Esperamos que estas páginas les resulten tan convincentes que no les sea necesaria más autenticación. Creemos que nuestras experiencias le ayudarán a cada uno a entender mejor al alcohólico. Mucho no comprenden que el alcohólico es una persona muy enferma y además estamos seguros de que nuestro modo de vivir tiene sus ventajas para todos. Es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que han de resultar de esta publicación. Siendo la mayoría gente de negocios o profesionales, no podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal evento. Quisiéramos que se entienda que nuestra labor alcohólica no es profesional. Cuando escribimos o hablamos públicamente sobre alcoholismo, recomendamos a cada uno de nuestros miembros omitir su nombre, presentándose en cambio como un miembro de Alcohólicos Anónimos. Muy seriamente le pedimos a la prensa también observar este requerimiento, de otra manera estaremos grandemente incapacitados. Nosotros no somos una organización en el sentido convencional de la palabra, no hay honorarios ni cuotas de ninguna clase. El único requisito para ser miembro es un deseo sincero de dejarla de vida. No estamos aliados con ninguna religión en particular, secta o denominación, ni nos oponemos a ninguna. Simplemente deseamos ser serviciales para aquellos que sufren de esta enfermedad. Estamos interesados en de saber de las experiencias de aquellos que están obteniendo resultados de este libro, particularmente de los que han empezado a trabajar con otros alcohólicos. Nos gustaría ser serviciales en tales casos. Las preguntas de sociedades científicas, médicas y religiosas serán bien recibidas. Alcohólicos Anónimos. La opinión del médico. Los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos consideramos que puede interesar al lector la opinión médica acerca del plan de recuperación que se describe en este libro. No cabe duda de que un testimonio convincente debe venir de médicos que han tenido experiencia de nuestros sufrimientos y presenciado nuestro retorno a la salud. Un inminente doctor... ...que es el director médico de un hospital conocido nacionalmente... ...y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas... ...dio a Alcohólicos Anónimos la siguiente carta. ¿A quien corresponde? Durante muchos años me he especializado en el tratamiento del alcoholismo. A finales del año de 1934... Atendía a un paciente que a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que había yo llegado a considerar como irremediable. En el transcurso de su tercer tratamiento, adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Esto ha llegado a ser la base de una agrupación de estos hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. Parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado. Personalmente, conozco decenas de casos del tipo con el cual...